¿Se han chupado ponen el pie ahí? el equipaje de mano y... los compartimentos de arriba? ¡Pum! de encontrar una curiosidad que no habíamos visto esas cosas de ahí ese cuadrito oye. este cuadrito ese cuadrito de ahí si ve como escalón por si pues estás chaparro y no alcanzas tu maleta estamos viendo que una sobrecarga se está subiendo entonces te apoyas ahí el pie y ya puedes alcanzar tu equipaje aquí. ¿Eh? Eso es nuevo. Eso no lo había visto en ningún avión. O no me había fijado. Ese fue el dato curioso de este viaje. Ahí está. Acuérdense. Si están chupados y si no alcanzan, ponen el pie ahí. Que el equipaje de mano y... en los compartimentos de arriba! Uh, si alcanzan! ¡Yo!